En este vídeo vamos a explicar lo que son los ERTES, esa palabra que se nos ha colado tanto en, en nuestro vocabulario habitual y que hace nada era desconocido. Los ERTES son expedientes de regulación de empleo pero temporales. ¿Qué quiere decir esto? Que están limitadas a un tiempo y que durante ese tiempo, ese tiempo va a funcionar como un paréntesis. Es decir, nosotras no vamos a prestar nuestros servicios, pero tampoco la empresa va a tener que, que pagarnos. Ni tampoco durante ese tiempo generamos parte proporcional ni de las vacaciones ni de las pagas estas. En cambio, sí que vamos a mantener las cotizaciones a la seguridad social. Eh, esto en caso de que el ERTE sea de suspensión de contrato. También existe la posibilidad de que durante el ERTE lo que se haga sea reducirnos la jornada. Eh, en ese caso, cumpliríamos con las horas que nos han dejado de jornada y dejaríamos de trabajar eh, el resto. Y las dos serían cotizadas. Hay dos tipos de arte. El primero sería por fuerza mayor, que es el que sería de aplicar en casos en los que eh, la empresa se ha visto afectada directamente por eh, el estado de alarma. Y por lo tanto, como es una causa fuera de, de, de la empresa, es decir, le ha venido sobrevenida, tiene la posibilidad de meter este sin tener que negociar con, con los trabajadores, la representación de los y las trabajadoras, y no tendría que pagar las cotizaciones de la plantilla, lo haría la Seguridad Social. Que no tenga obligación de negociar no quiere decir en ningún momento que nosotras no tengamos ni que solicitar ni que reivindicar que se nos complete el salario eh, desde lo que vayamos a cobrar de paro, que se nos mantengan intactas las vacaciones y, y las pagas prorrateadas y demás. Al final, que no esté obligada a negociar no quiere decir que nosotras no tengamos que luchar por mejorar la situación que a nosotras también nos ha venido sobrevenida. La segunda opción de ERTE es el, el ERTE común, que sería el de, el de causas organizativas, económicas o de producción. En este caso no es, sería una empresa afectada directamente por el estado de alarma, pero sí que la situación ha acabado generándole pues, una razón por la que quiera aplicar un ERTE. En este caso la empresa está obligada tanto a negociar con las trabajadoras como a, a hacerse cargo de las cotizaciones. Entonces, pues de parte, se supone que es un punto de partida, algo mejor para, para negociar las mejoras de las que hemos estado hablando. Esto tiene mucha importancia porque aunque nos están vendiendo que un arte es un mecanismo para defender el empleo. Realmente lo que hace es pasar el, el peso de esta crisis eh, sobre las trabajadoras. Y entonces es importante que nosotras intentemos mejorar esa situación. ¿Qué ocurre durante un arte? ¿De qué, ¿De qué vamos a vivir mientras tanto? Pues nos vamos a pasar a cobrar el paro. Puede darse la situación de que nos hayan suspendido el contrato y por lo tanto eh, paguen, eh, recibamos eh, el paro completamente o en el caso de que nos hayan reducido la jornada tendremos derecho a cobrar la parte proporcional de paro de las horas que nos hayan reducido. Eh, como medidas excepcionales el paro se, en este caso se va a aplicar directamente, es decir, nosotras no vamos a tener que gestionarlo, le va a hacer la empresa y por otro lado este paro no va a correr, es decir, todo el tiempo que estemos ahora de paro no lo vamos a perder, sino que la siguiente vez que tengamos que recurrir a la bolsa del paro va a estar intacta, como si este paréntesis no hubiera existido. Eh, y por último y para finalizar, es verdad que depende de la situación personal en la que nos encontremos cada una, sea estando de baja, eh, antes o después del de ERTE, en permiso de maternidad o paternidad, en un contrato relevo. Al final las casuísticas que se pueden dar son muy amplias y vais a encontrar información más concreta sobre esto en visilamp.org.